Así es, gracias. Lo veo sacando voy poner, número ahí. Voy a, poner pues. micro, no, voy a poner mi cronómetro aquí para que no me roben tiempo. ¿verdad? Y no lo interrumpan después y, que les ponga su, su. No, me pueden interrumpir. No, tiene todo el Yo tiempo, soy una persona pero... muy democrática. Ahora lo que no podemos aquí es, a opiniones, ¿verdad? Cuando una gente emite una opinión, decir que está equivocado, porque las opiniones, esos son puntos de vista, opiniones, teorías. Entonces, eh, nadie tiene la verdad absoluta. Y esa es la parte que cada quien, tanto aquí como allá, debe respetar. Quiero iniciar eh, mostrando unas fotografías de Puerto Rico que me envía un amigo que está actualmente allá. Eh, no sé si la tienen lista, muchachos. Yo envía a Israel también, bastante. Hay unas cuantas fotografías de Puerto Rico. Eh, mi, mi amigo de allá de Puerto Rico nos las envía. Mira la situación de... Recuerdo. Sí, de la escuela el que degeneró este terremoto de 6.6 la madrugada de hoy. ¿Y la iglesia la, también, la situación en Puerto Rico eh, es penosa, luego de que ha sido a, a, azotado, desolado por, por el paso de varios huracanes y entonces ahora lo sorprende un terremoto, hay problemas en la infraestructura allá. Eh, vamos a esperar más adelante a ver dicen las autoridades Si, ojalá no haya pérdidas de vidas humanas. La producción que nos envíe la, la foto que envíe de la iglesia Ok, mientras tanto, ahí está la situación Ay, fue eh, ojalá Ay, eh, no haya pérdidas de vidas humanas en el hermano país de Puerto Rico. Ya Hay más adelante eh, Hay un muerto ya. Hay un muerto sí. ya? ya Ah, muy bien. Eh, qué, qué, qué pena eh, Ojalá que no siga aumentando esa cifra Ahí está la iglesia, pero eso es un video, es la foto, que se ve bien, porque eso fue en la madrugada, todavía de noche. Bien. Sí, Salud, bueno, eh, en lo que nos dice busc buscar la fotografía, vamos a cambiar brevemente de tema.